Los santos de los últimos tiempos, superarán a los de los primeros, como los cedros superan a los demás árboles. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros.